Conflicto social, rosca política y descenso a la locura. Aunque no lo creas, todo esto está metido en una serie de dibujitos que está basado en un jueguito que hace que un montón de gente termine recayente. ¡No! ¡No! ¡No! Por eso hoy, entre los resumos y lo más, Arcane, la serie de League of Legends. Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Esta es la historia de Vi, una piba con el corazón de oro que arregla todas las trompadas. ¡No! Y también es la historia de Powder, su hermana menor, que tiene muy buena mano para armar bombas y armas, pero también la cacamarina un poco desordenada. Everyone, ellas viven con Vander, su papá adoptivo, en las afueras de Piltover, una ciudad marcada por la desigualdad social. Mientras que en la parte superior todos disfrutan de los lujos de la buena vida. Chetos. Abajo viven con el aire contaminado y les falta todo. Está tan bien pensada la historia. Pero ellas no están solas, las acompañan toda una banda de pintorescos personajitos. Y ellos son... Chase, como el pibe fachero e inteligente que la va a recagar. Víctor, como el socio de Jake es Rengo y la está por requedar. Kaitlin, como la pía con plata que quiere demostrar que es más que una pía con plata. Echo, como el pito que conoce a todos en el urbano. Y Heider. Heider Ming. Heidem... ¡Ah! ¡Qué nombre complicado te pusieron, hermano! Bueno, el hamster científico este todo peludo que se manda alguna que otra cagada, pero lo perdonás porque. Bueno, mira lo que. No, no me pongas esos ojos, vos. ¡Kalimerdinger! Merdinger! Como toda historia, esta necesita un villano y acá está Cieco, un tipo que tiene el sueño de ver todo este conurbano vivir independiente de Piltover, y no duda en usar la fuerza para lograrlo, por eso consigue un científico loco que le cocina una droga violeta que hace que todo el que se la toma se convierta en una bestia iracunda. hermanas, van de acá para allá, y de allá para acá por la ciudad, saltando por los techos, robando y se hacen amiguitas del peluca y el gordito estaban en uno de sus robos cuando powder toca unos cristales que no tiene que tocar y vuela todo el departamento a la mismísima mierda a mí. se escapan pero cuando llegan al barrio se encuentra con este rubio menemista y con su banda que les quieren robar todo lo robado así que se arma una batallona de la gran flauta Todo termina con Powder tirando el motín al agua para zafar. Powder, ¿qué hace? Cada vez que venís la recagás, sos tremenda mufa, le dicen los amigos y ese dato será de vital importancia para más adelante. Bander, a ver el quilombo al que se metieron las pibas, decide entregarse en su lugar. Pero en eso aparece Silco y antes de que el tipo se entregue, él y su bestia se cargan a la jefa de la policía, a este tipo que no aparece mucho pero es que era un tipazo, y secuestran a Bander. Vi lo quiere ir a rescatar y se junta con el peluca y el gordito, pero a Poder le dice, No, Powder, vos no podés venir porque sos muy chiquito y seguro que la recagás por mufa y Powder se queda recaliente, imagínate. y le dijeron mufa otra vez ¿en serio creen que yo soy mufa hermano? ¿en serio creen que soy mufa? la muchachada encuentra la guarida y se encuentran con Bander y todo parecía muy fácil pero de repente Sí, Silco los estaba esperando con toda su bandurria y ahí vi agarra estos guantes de metal superfacheros y se recontra caga trompadas cae uno cae el segundo y ahí va el tercero, el tercero, el tercero. y parece que todo va a salir bien el peluca está librando a Bander el gordito está rompiendo la pared para escaparse Dale que todo está bien Dale que se escapa No, pará, ¿qué es eso? Apareció un bonito ahí ¿Qué carajo es eso? Una bomba oh. ¿En serio que yo soy mufa? Oh, mother, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Resulta que la hermana menor Se había guardado esos cristales explosivos Y quería ayudar a sus amigos Así que armó una bomba con ese monito Pero la tiró para el ojete Y así el peluca, el gorrito Y Vander Mueren no No, un montón Sí, esas cosas que pasan en la vida Y vi le dice Powder, la concha de Lola, la recontra mil cagaste Sos muy mufa, hermana No te quiero ver más Y es así como Powder se queda sola Triste y sola Hasta que aparece Silco y se hace cargo de ella Elipsi Pasan varios años y ahora Jace es un tipo muy famoso en la ciudad porque... Ah, pará, para que no te conté. al flash Resulta que Jace era el que estaba trabajando en ese departamento que explotó y resulta que está investigando una forma de hacer magia a través de la ciencia, porque de chiquito un tipo lo salvó a él y a su mamá y quedó reslayado. Como en la ciudad no permiten la magia, el consejo y su maestro, que es el Hamster, le dice Jace, deja de joder con esto, te echamos de la ciudad. Entonces Jay se queda re triste y se está por matar, o sea, se está por matar el tipo Pero aparece Víctor, el asistente de The Hunter, y le dice Estos no saben nada, vení que te ayudo Entonces lo descifran y así nace la tecnología Heptech. Ahora sí Elipsis Pasan varios años y ahora Jace es el tipo más famoso de la ciudad y tiene mucha onda con una de las concejalas del gobierno. Necesito hacerte el amor. Mientras que Víctor está cada vez peor de una enfermedad que tiene desde pibe. Juntos desarrollan una tecnología mejor que esos cristales que le podría salvar la vida a Víctor. Pero el Hamter se ortiva y les dice Está bien, pero sigan participando. Y Víctor se queda recaliente porque sabe que se va a morir en cualquier momento. Ay, boludo, me parte el alma este tipo. Bueno, una historia muy, muy dura, ¿no? Muy difícil. Por otra parte, sí, ya es un narco, un narco que trafica la droga violeta por todos lados y la tiene a poder trabajando para él, porque la piga creció, creció y creció y se cambió el nombre a Jinx, que literalmente significa MUFA en inglés, ah, o sea pobre piga te llamas MUFA. ¿En serio creen que yo soy MUFA? Acá defiende la mercancía de una banda que anda en patineta y está liderada por este enmascarado, y después se roba una de las gemas de Jake y Victor para armar su propia arma superpoderosa. Por otro lado, Vi también creció, creció, creció y se hizo amiga de Caething, que ahora es policía, para demostrar que no solo es la hija de una familia completa. Juntas van a recorrer la parte más oscura de la ciudad en busca de Syl, mientras se empiezan a desarrollar una hermosísima relación. You're hot. Cupcake. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mis ¡Ah! ¡Cómese la boca, Víctor, ¡Comésela! Es el enamorado, Merchen. A todo esto, Víctor está en las últimas. Para poder sobrevivir, va a ver a su antiguo mentor que no va, que es el mismo científico el loco que trabaja con Silco Y el que creó la droga violeta, de la cual le da un tubito y eso hace que el experimento funcione. Entonces, Víctor, por primera vez en su vida, sale a correr. ¿Quién diablos es ese? Es un pobre idiota. Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca. Pero como todo en esta serie se rompe, en el próximo experimento que hace Víctor para curarse, su asistente, la única persona que lo acompañó desde chiquito, muere y queda hecha polvo. ¡Ah, qué momento, choto, Dios! pero no tanto como el momento en el que te pido que te suscribas este momento de mierda así que pegar una buena me guste a este video y una buena suscribir y seguirme en twitter que tengo twitter y seguirme en instagram que tengo twitter no gracias prosigo no. y mientras víctor estaba en la suya vi casi se reúne con jinx pero terminó secuestrada por la banda de la patineta y no va que el líder de los skaters nada más ni nada menos ni nada más que ...Echo. who ¿Uh? el eh, ese de pelito blanco que te conté al principio del video! Oh. Con Katie lo convence de agarrar la gema que le sacó a Jinx y devolverla a Piltrover. Pero cuando están cruzando el puente se dan cuenta que... Porque los atacan los policías por un lado y Jinx por el otro. Se arma tremenda hecatombe. <risa> que termina con Echo y Jinx enfrentándose en una batalla super lizárquica. No tengo sombrero, pero me lo saco. <risas> Jin queda casi muerta, pero Silco la logra revivir con la droga violeta aunque la dejó más loca que nunca oh, pobrecita. Mientras pasa todo esto, Jay se sacó al Hunter de encima echándolo, se encamó con la concejala Cerró todos los accesos a la ciudad y se juntó con Silco en secreto por ofrecerle la independencia del conurbano a cambio de que entregue a Jinx Entonces Silco se queda pensando oh, ¿Qué cabrón? Tengo que entregar a mi hija, lo único que no puedo negociar Y no va que justo Jinx lo escucha, pero también escucha un montón de voces en su cabeza que le hacen entender otra cosa. esta son medio fantasiosa, vos, puede ser? Y piensa que la va a traicionar, así que lo secuestra. Por su parte Vi intentó convencer al consejo de Pitover de atacar a Silco y como no le dan bola le roba unos guantes mecánicos a Jace y termina teniendo un combate mega feroz con la mano derecha de Silco. Al ataque Porque Miki te ama, ¿entendiste? pero Jinx la secuestra y así llega al reencuentro más esperado por toda la latinoamérica Unida. y miren lo que pasa porque todo esto termina con Silco y Vi sentadas en la mesa y Jinx entra con una bandeja avisando que preparó un plato muy especial no, pará, desquiciada, ¿qué vas a hacer? ¿qué cocinaste? no, no levantes la tapa, te lo pido, por favor y tu mirada se I'm not that crazy. Ah, era comida. <risas> Qué plata. Jinx trae a Caitlyn porque también la secuestró. Y acá nos acercamos al plot twist, más plot twist de la historia de los plot twists Porque cuando Caitlyn se intenta liberar, a Jinx le salta la chaveta y con todas las voces que escucha en su cabeza toma una decisión y le mete un tiro No se la voy a contar, porque la vamos a ver. Puedo creer. Y así es como Silco muere. destruida, Jinx sube a la terraza con el arma especial que venía preparando para usar la gema. Y justo cuando el consejo está por darle la independencia al corurbano, justo, justo en ese momento el misil de Jinx entra por la ventana y no te la puedo creer Jinx, estaba por solucionar todo, sos una mufa caminando hermana. Mufasa, mufasa, mufasa. Y tampoco te puedo creer que así termine la temporada, Qué maldad viejo. Dato que serán de vital importancia para la próxima temporada. 1. Víctor todavía no pudo destruir su dispositivo y sigue muriendo. 2. El Hamster salvó al pibe Eco y quedó trabajando con él. 3. El científico loco tiene un proyecto secreto que en internet dicen que es el cadáver de Vandal, qué sé yo. 4. La madre de la concejala llegó a Piltrover y si llega a morir su hija, qué quilombo que se va a armar, ¿eh? Bueno, y nuestras historias llegaron al final. Esto fue Arcane resumida, sino más la serie completa, completísima, está en Netflix, así que si la querés ver completa, mirá la Netflix, metete en Netflix y la mirás en Netflix. Y no te vayas acá sin hacer